Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Gusto de saludarlos. Qué gusto poder compartir con ustedes una vez más la palabra de Dios. Estamos aquí, hoy es viernes de noche, 6 de agosto del año 2021. Con sencillez y de manera muy espontánea, escudillamos la Biblia y estamos en el primer capítulo del libro de Segunda de Corintios, libro escrito por el apóstol Pablo, a los hermanos que estaban en Corinto, y sin duda que tiene tremendas lecciones para nosotros. La primera de ellas, hablamos el día de ayer, el apóstol Pablo dice que la consolación y la aflicción van juntas en la vida de Pablo para dar testimonio acerca del amor de Cristo y su misericordia. El día de hoy vamos a ver un poco por qué Pablo posterga su o propuso cambiar su visita a este Corinto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 para con los hermanos de Corinto, no tenía ninguna otra intención, como tampoco tiene la nuestra, de tratar de tener supremacía, de tener la razón, o simplemente de creernos que nosotros somos privilegiados. El apóstol Pablo no tenía ese concepto. He trabajado con limpia conciencia, con sencillez, con sinceridad de parte de Dios, no con la sabiduría humana, aquella que muchas veces... Es muy bien recibida por muchos, pero no necesariamente que tenga la aprobación divina, sino con la gracia de Dios, la oportunidad que Dios nos da para poder conducirnos y poder mostrar la voluntad de Dios a todos aquellos que nos escuchan. Y si lo hacemos así con el mundo, o sea, con los que no son hijos de Dios o que no conocen a Dios, que no le obedecen a Dios, somos amables,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 No es para gloria de ustedes, es para el día de nuestro Señor Jesucristo. Con esta confianza, quise ir primero a vosotros, para que tuvieseis una segunda gracia. Es decir, llevarles el Evangelio y recordarles. Y por vosotros pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que, al proponerme esto, usé quizás de ligereza.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 No estoy aquí con inteligencia humana, como quien dice, buscando mi conveniencia. Algunas veces nosotros hemos podido ver ya sea en la prensa o en alguna opinión eh, pública o en algún estado, algún gobierno o alguna persona que que hace algunos negocios buscar siempre el punto medio con tal de no pelearse con uno ni con otro. El apóstol Pablo dice no con respecto al evangelio, con respecto a Jesucristo, con respecto a lo que él me ha dado en su gracia, o sí o no, pero no los dos, y en el caso de Jesucristo, ha sido sí en él, o sea, creer en él, sobre todas las cosas, no me trato de congraciar con los judíos, no me trato de congraciar con aquellos que tienen el control del templo, dice el apóstol Pablo, no me trato de congraciar con aquellos que parece que puedo tener algún problema, no estoy con el sí y el no juntos, yo soy sí de Jesucristo, porque todas las promesas de Dios con Él, sí. Y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Las promesas de Dios confirman el ministerio del apóstol Pablo, no solamente porque Él lo dice, sino porque Él lo vive. Y cuando Él predica, lo hace de la manera como la palabra de Dios lo ordena, con el sí de la fe, la creencia plena en el Salvador Jesucristo. También dice... Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Nada de lo que yo consiga, nada de lo que yo diga o ningún beneficio que yo reciba es gracias a mi trabajo, a mi inteligencia, a mi capacidad. El apóstol es muy claro al decir que él es un hombre sencillo, con mucha sabiduría de Dios. Y esa sabiduría de Dios es potente. Tanto así que el evangelio crecía gracias a la obra que Dios hacía a través de la voz del apóstol Pablo. Los pueblos crecían, creían en Jesús, porque él tenía muy claro su evangelio, que era predicar a Cristo. Pero él dice: Todo lo que yo he recibido, la confirmación entre vosotros no es por mí, no son por mis palabras ni por mis argumentos, es porque Dios estuvo conmigo. Si alguna unción yo recibí, dice el apóstol, ha sido de Dios, no es de, de ustedes, ni de nadie, ni de ninguna autoridad, yo hago esto porque Dios está conmigo, él me ungió, y dice, no solamente me ha ungido, versículo 22, el cual nos ha sellado, pero no solo a mí, sino a ustedes también. El apóstol dice bien claramente que nada de lo que sucedía con los hijos de Dios, en este caso a los que les escribía en Corinto, era otra cosa más que sino la manifestación del poder y el amor de Dios, el ungimiento, la, el sellamiento con la presencia del Espíritu Santo en los corazones de cada uno. Por eso dice, y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Qué maravilloso poder saber que tú eres un siervo de Dios, un discípulo de Cristo y que en tu vida tú vives una experiencia cierta con el evangelio gracias a que Dios confirmó en ti no solamente el llamamiento también la unción y también el sellamiento por la presencia del Espíritu Santo con sus arras puestas en los corazones <coughs> seguir a Cristo tiene mucho que ver con nuestro razonamiento tiene que ver con nuestro acto de conciencia pero sobre todo tiene que ver con nuestra vida espiritual con nuestro corazón, con nuestros sentidos, con nuestros sentimientos, con nuestra decisión de acercarnos a Dios y experimentar una relación permanentemente con Él. Para eso no necesitas tener gloria tuya, para eso no necesitas tener sabiduría humana, necesitas tener la sencillez y la dependencia del Espíritu Santo, que es quien confirma, quien unge, quien sella a los hijos de Dios. Versículo 23. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros, no he pasado todavía a Corinto. No que, me, que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que colaboramos para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. No he ido vosotros, pero ustedes siguen firmes. La fe no ha caído, su fe está firme y eso es lo que yo quiero, estoy contento por eso, dice el apóstol. Yo quiero ser, tener gozo juntamente con ustedes, porque ustedes permanecen siempre en la fe y están firmes. Muchos de nosotros, de algún modo, en alguna circunstancia, nuestro cristianismo lo hemos basado en las prácticas externas de la iglesia, de la congregación, de las reuniones, de las dádivas del canto, de la oración en, en comunidad. Pero aquí el apóstol dice bien claramente que la confirmación de la fe en Jesucristo es una experiencia personal que nace de tu corazón hacia el corazón de Dios. Es una experiencia que se afirma o se reafirma cada día por la confianza en las promesas de Dios, por la seguridad que ponemos en Él, porque le hemos conocido y gracias a Él nosotros todavía existimos y somos. Es maravilloso saber que la vida de un hombre, de una mujer, está dependiendo de la mano poderosa y la voluntad de Dios. Es maravilloso saber que un hombre o una mujer confían en las promesas de Dios. Pero Para poder confiar debemos nacer confirmados por la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones de que nosotros hemos decidido servir a Dios, seguir a Dios, ser sus hijos. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestros corazones para que nos dé sencillez, para que nos ayude a depender de Él, para que podamos vivir una experiencia personal de relación con Cristo, confiando siempre en sus promesas. Este mensaje de esta noche nos ayude a mantener la sencillez para acercarnos a Dios y sobre todo para confiar plenamente en Él. Que el Señor te bendiga en esta noche. Vamos ahora. Amado Padre que estás en los cielos. Al escudriñar tu palabra, tú nos enseñas la verdad de poder pensar, vivir, experimentar una relación cercana con Jesús. Te rogamos que Él pueda ser nuestro Señor. Te entregamos nuestro corazón para que tú pongas las arras de tu espíritu en nuestras vidas y que podamos ser confirmados, ungidos y sellados gracias a su presencia. Enséñanos a caminar estos días, Señor, por los caminos del bien. y Danos siempre la fuerza para seguir adelante. Oramos por Natalie que está delicada, por Fernando que está recuperándose, por Walter que está en coma. Te rogamos que tú bendigas a su familia, a todos ellos. Protégelo, Señor, y dales tú la fuerza necesaria para no faltar su fe. En tus manos nos encomendamos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga en esta noche, que el Señor te acompañe. Este es tu programa de todos los días. Es importante que tú sepas que todos los días puedes escuchar un mensaje del Señor. Reflexiones de la Biblia con Boris Darmon, un servidor. Nos vemos mañana. Chao, chao.